Puedo llegar al do ¿Por qué no llego al do? Eso fue por la sándwich de naranja <coughs> Doy tres porque puedo ¿Dónde está mi objeto de peso pesado? Ahora que no me escucha Rocket es feo Es muy feo Es... <risa> es... es, es, es, es, es, es <risa> Uf, la próxima vez Debería levantar algo de 30 kilos más. Eso. Ah, yo estoy, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos haciendo un ritual satánico? No. No. Ah, vale. Siempre me preocupa que ese sea el caso. Entonces, ¿ya estamos, ya estamos grabando? ¿Estás grabando? Sí. Qué casualidad, yo también estoy eh... grabando. Tenemos tanto en común. Buenas. No. <coughs> ¡No empecemos otra vez! Esta es la parte más difícil. ¿Tienes idea de lo difícil que fue editar la introducción del podcast pasado? <risa> lo siento mucho. Buenas, soy Rocket y estoy aquí junto a mi querido amigo... ...que nunca ha probado la Coca-Cola. Y esto es... ¿De, de, ¿De verdad? Sí. ¿Nunca has probado la Coca-Cola? Y esto es Callejón sin salida. Vale, pues, ¿sabes qué he traído hoy para ti en el podcast de hoy? ¿Una voz muy forzada? No, una ruleta. Vale, pues gírala, venga. Te doy, ¿eh? Te doy. Dale. ¡Ha tocado ese tema! ¿Qué <risa> eh, gafas dedo, dedo casa. Eso, ¿qué significaba? <risa> Eh, es tu deber mirarlo. Un famoso que publica su dirección online para ver qué pasa. Dios. Eh, Dios, vale. A ver, uf, vamos a meternos en, en tema. Este tema lo has puesto tú y tengo curiosidad de ver eh, cómo, cómo planeas ramificar esto porque es como... Ya, yeah, eh, yeah. Me cuesta entender vale. el, el, el, el, el, este, el, es, la profundidad sí. del statement, así sí. que ábreme los ojos. Es que este es, es precisamente una de los de las ideas más callejón sin salida que he tenido nunca, porque es una idea que, dices, eh, sobre todo en nuestra posición, en la que no somos famosos pero nos presentamos cara a un público, y bueno, ya sabes cómo soy yo con eso, uh -huh. es, me, me llevó pues a pensar qué pasaría si un famoso, pues famoso, famoso, en plan Taylor Swift o algo así. O Billie Eilish, por ejemplo. Yo creo que Billie Eilish había tenido un problema porque habían descubierto cuál era la dirección de su casa. Y dices, ¿hasta qué punto podría llegar la gente? ¿Qué podría pasar si un, un famoso con una personalidad así muy suya dijera, pues voy a publicarla a propósito? Claro, hay famosos que a lo largo de, de su carrera eh, sí que ponen, o sea, in, introducen indicios de dónde viven. O sobre todo si están en Los Ángeles viviendo en un nicho con otras personas famosas o también personas que en la antigua usanza publicaban una dirección, un apartado de correos, o incluso su propia dirección, para que los fans enviasen cartas y paquetes y cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera un famoso, famoso, famoso, en plan, de la escala de Billie Eilish, por ejemplo, o Bill Gates o algo así? Eh, a ver, yo, con respecto a esto, eh, tengo que decir que de muchos famosos, extremadamente famosos, se conoce su hogar. No sé si decir... Que, o sea, de los más famosos diría que la mitad o más se sabe dónde viven. Sí. Por un hecho de, pues... Sí, los, los, los paparazzi... A ver... Tienen ya. ese poder. <risa> Pero sin contar los paparazzis. Eh, sí, el, el decir de, de que no sean solo paparazzis, sino ahora mismo no. con internet. Tu, tuiteas Pero... tu, dirección de, de, o sea, tu dirección de tu casa. ¿Qué pasaría? Pero no me refiero a que, a que los paparazzis sean los que lo conocen únicamente, sino que el hecho de que los paparazzis existan eh, da descubre un montón de direcciones. Mm. Ya. Y un montón de cosas. Entonces, yo pues ahora mismo entiendo que la mayoría de casas de famosos, eh, por raro que pueda parecer, se conocen. ya yeah. Yo siento que eh, el problema viene a raíz de que el hecho de eh, conocer la dirección de un famoso, de cuando se han dado problemas eh, de que la dirección de un famoso ha salido a la luz, ha sido principalmente, diría yo, por influencers. Porque un famoso y un influencer tienen... Yeah. Eh, una diferencia muy básica que es el hecho de que tú puedes ser famoso y que la gente, yo qué sé, eres Albert Einstein en, en, en yeah. el 2020, ¿vale? Estás ahí en tu casa tranquilamente siendo Albert Einstein en el 2020. Los paparazzis van a ir a ti porque quieren sacar fotos de, de ti en la piscina y todo eso. Entonces, pues, <risa> la dirección de tu casa puede darse a conocer probablemente, pero no, vas a, no, no va a llegar a ser un problema. Va a ser como... Algo que va a estar quizás en las revistas más amarillistas o la prensa rosa o lo que sea. Yeah. pero No va a ser tanto un problema como un influencer por el hecho de que el influencer lo que tiene, el peligro que tiene, es que siempre trabaja de, en un medio muy cercano al público, con una, eh, una eh, devolución constante eh. hacia el público. Y eso hace cierto? que muchas mm. veces eh, se genere una relación de... Oh, es, es, es como si fuera casi mi amigo. Es, sí. Quiero ir a verle, quiero hacer una prank Porque es un youtuber de pranks Y seguro que le hace mucha gracia O cosas por el estilo bueno, A mí me había, me había, o sea, creo que el, me acabo de acordar El Rubios le había pasado algo así O sea, acampaban enfrente de su casa o algo así, creo eh, Pero es que... En efecto hmm. Eh, claro, yo creo que precisamente con famosos de ese palo de los paparazzis que van a su casa y, y que solo salen prensa rosa o amarillista, eh, creo que es precisamente porque sus direcciones solo son conocidas por gente que ya está dentro de. Quien, que, que ya conoce el famoso más a fondo. Es como gente, por ejemplo, en YouTube. Eh, como C.P.G. Gray, por ejemplo, que no enseñan la cara en sus vídeos y después se presentan a eventos sin, pues eso, enseñando la cara sin problema. Y tú de primeras, como un espectador que pasa, te da igual, sabes, no sabes si ha enseñado la cara o si no ha enseñado la cara. Eh, vas a Google, haces una, si sabes quién es el tío, eh, sí que puedes descubrir cuál es su cara, ¿no? Eh, yo creo que es igual. Si tú sabes quién es eh, esa persona, si como que investigas un poco, sin, sin ser una, un famoso mainstream, como decirlo, podría Descubrir eso, es su dirección, pero yo digo en el sentido de que un famoso que sea mainstream, en plan que haya millones y millones de personas eh, alrededor del mundo, que de repente coja y utilice el poder de que tendría un influencer de la cercanía y eh, publique en Twitter su dirección de, de su casa, ¿sabes? Yo sé que con Logan Paul pasó, pero es que, o sea, Logan Paul no es que publicó la dirección de su casa, uh -huh. pero. Eh, se la pasa constantemente pues teniendo en cuenta el tipo de contenido que hace eh, grabando enfrente de su casa enseñando eh, su buzón o no, lo que sea en plan sin ningún tipo de, de, de tapujos entonces yeah. no lo publicó directamente pero es como de dominio público y Logan Paul pues no es para nada pequeño y su fanbase no es probablemente la gente más madura o calmada que pueda haber ...de cara a sí. fanbase de famosos... Yeah. ...y lo que sucedió con esto... ...creo que no fue... ...para tanto, en plan... ...que yo sepa... ...a ver, igual igual hay alguna noticia que no me he enterado... ...pero que yo sepa, eh, lo, lo máximo que llegó a pasar era que... ...iba gente a saludarle... Eh, ...iban sí. pequeños vloggers sí. a grabar... en ...enfrente de su casa... ...y él, Logan Paul es tonto pero no estúpido, <risa> entonces él es consciente de que estaba publicando su dirección y todo eso, entonces pues llegaba alguien y le veía en el jardín y era como, hey Logan Paul, estoy aquí afuera grabándote con mi cámara y Logan Paul era como, eh, bro, ¿qué tal? Eh, sigue siendo suscriptor? Cosas así, entonces yeah. eh, ahí tenemos un caso de la vida real en el cual pues ha pasado yeah. algo por el estilo y no llegó a descontrolarse. Creo. Es que ahí, por ejemplo, entras en el. entras en el fandom, porque ahí ya depende de a qué audiencia te dirijas, puede tener un mayor impacto o menos. Si tienes una audiencia más grande, yo creo que podría salirse de madre. O sea, por ejemplo, esos cantantes que siguen a millones y. O sea, que personas, millones de personas lo siguen. Yo creo que si publican su dirección online, no sé, podría llegar un día a casa del supermercado y encontrarse con que hay un cerdo atado a su puerta. Vivo, ¿sabes? Que alguien lo ha dejado ahí. O. Oh. De ese palo de cosas. A ver, yo creo que habría que tener en cuenta, pues, eh, las polémicas en las que ese cantante supuesto haya entrado. Sí, eh, sí, sí, Para saber qué nivel de, de, de, de, de hate podría llegar a tener. Pero de todas formas, una figura como Logan Paul sigue corriendo mucho más riesgo yeah. que un cantante famoso, por de nuevo, porque hm. es una figura pública yeah. que es influencer, eh, que es youtuber, que, que es una persona que constantemente influencia, con sus poderes de influencer, a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, cometer ciertos yeah. actos. Y pese a todo, alguien así que es como incita a hacer ese tipo de cosas que no están sí. del todo bien, como uh, irrumpir a mis en behavior. propiedad probada... Sí, incluso alguien que incita a ese tipo de comportamientos no ha recibido, no ha sido perjudicado sí. en su casa por ello. Entonces una figura pública como un cantante que pueda llegar a tener más seguidores, aún así no son lo suficientemente cercanos o no hay eh, yeah. como tanta eh, tanto seguimiento de su comportamiento que pueda influenciar a más gente como para que sea peor que en el caso de Logan Paul. Hmm. Entonces, en nuestro eh, escenario imaginario en el que nuestro famoso publica su dirección de internet, eh, tú llegas a la conclusión de que el mundo es muy bonito y muy bueno. Y, bueno, a ver, tanto no, pero eh, que gana esa pereza, al menos, de no salir de casa o no hacer nada con respecto a ese famoso, que a la malicia de decir, pues, no sé, vamos a llenarle toda la casa de papel higiénico o de huevos podridos, ¿sabes? No, yo creo que se daría eh, un caso a lo área 51. ¿Tú crees? Yo creo que sí. En plan, si un famoso cantante, muy famoso, publica conscientemente su dirección en plan de, hey, esta es mi dirección, a ver qué pasa, hmm. y eso es a lo que se viraliza, yo creo que se daría como mucho un caso como el del área 51, que fue como, wow, vamos a ir todos en una raid, va a ser increíble, un hecho histórico. <risa> y al final, pues, lo que ocurrió fue que. Fueron un par de personas, varias de ellas cosplayadas en de luto, se quedaron como a un kilómetro del Área 51, todos juntos, se hicieron un par de fotos y poco más. O sea, llegó yo a... pensé que no había pasado nada. O sea, yo, en cuanto dejó de ser meme, perdí la pista totalmente a lo del Área 51. No, no, fue gente, fueron, yo que sé, 300 personas que a ver, se planeaba... La, o sea, en plan convención. Una convención pequeñita. Al evento te apuntaron, creo que... ¿Cuántas habían sido? 200.000 o algo así? Pero luego, ir de verdad fueron 300. Y las personas que fueron, pues, fueron por el meme. Por vivir el meme. Eh, yeah. Y probablemente el 99% eran locales. Y un 1% habrá sido gente que realmente haya viajado yeah. para estar ahí. Y, y poco más. Eh, no llegó a darse... Nada realmente... <risas> Técnica, o sea, a sí. nivel social, los humanos somos eh, mucho ruido y pocas nueces. O sea, ladramos mucho, pero mordemos poco, ¿sabes? En efecto, eso es un poco a lo que voy, que no creo que llegue a darse algo tan <coughs> holocaustico. Ya, yeah. Al fin y al cabo, yo creo que eh, terminarían siendo eh, episodios como contados, porque al final la gente que le, le desea una maldad a un famoso no les, a menos que estén obsesionados, no están lo suficientemente, como se dice? Apegados al famoso como para ir y hacer algo. O sea, los que van, a, a, a los que irían a la casa de ese famoso que ha compartido su dirección serían fans que más obsesionados o menos seguirían siendo fans, con lo tanto podría ser una mala experiencia para el famoso, pero no sería peligroso. Es que hay que tener en cuenta que realmente los fans más aguerridos y más eh, que, que, que serían más capaces de hacer de, de actuar entre este tipo de situaciones serían los fans más jóvenes y por lo tanto los que tienen y los que menos, tienen menos medios... recursos. Sí, claro, exacto. Eso es verdad. Yo creo que todo se resumiría a episodios concretos. A lo mejor una vez al año pasa algo, ¿sabes? Que al final ¿sabes? al final del día pues eh, puede que te afecte, eh, pero que termina en una, una anécdota. Te, te molestarían más los paparazzi todo el día intentando sacarte fotos que los fans <risa> o gente con malas intenciones en sí. Es que... Es algo súper normalizado el hecho de que eh, si eres famoso tu vida ya es pública y de hecho el número que te dije antes de que creo que el 50% de las casas de famosos famosos son públicas yo creo que es incluso mayor, yo creo que, que hay yeah. eh, un porcentaje bastante alto de, de famosos que tienen su casa o su vida pública, no lo sé, tampoco no... no... Nunca he sido muy de, de enterarme de cosas de famosos. O sea, es como que conozco pocos nombres, conozco pocas pillas, yeah, conozco poco de lo que hacen en general. Pero sí. eh, yo tengo entendido eso. Siempre va a haber eh, casos como eh, el de John Lennon, pero hmm. va a ser algo tan es algo tan popular precisamente porque ha pasado cuánto? ¿Una o dos veces? Y. Yeah. Y ni siquiera se necesitaba que se supiera sus casas para que esas cosas ocurriesen. Creo que ocurrió dos yeah. veces, que yo sepa. Mm -hmm. Eh, al menos que se me vengan a la mente ahora, eh, John Lennon, y luego aquella, eh, no sé si era youtuber, eh, la cantante aquella. ¿La cantante le pasó aquella? Lo mismo. ¿Tú crees que, que yo voy a saber? De... De... No, no sé de quién estás hablando, no tengo ni idea. Eh, una, cantante que creo que era... una cantante que creo que era youtuber, que le pasó lo mismo que a John Lennon, que un fan fue como muy fan y pues la mató <risa> en un concierto, creo. Bueno, me acabo de reír cuando eso es una falta total de respeto, pero es como... La, lo que es, no era mi intención. Lo que es la, la, la denominación fan para esa persona es como que... Es bueno, es, la, es la, el, el debate de toda la vida de lo que es un fan. Un fan al final es, es, es la abreviación de fanático, que es considerado fan, ¿sabes? Es, es, no es tan abstracto. Ese momento en el que tu fan más fan en realidad te puede hacer muchísimo más daño que tu peor hater, da miedo. Yeah, siempre se habla de eso, del, del, del medio saludable que muchos famosos piden, de, por favor, no seáis muy fans de mí. Yeah. Es como que, sobre todo al conocer a gente, eh, te das cuenta de que las personas más de que más desprenden sentido común es la gente que tiene muchos gustos por muchas cosas diferentes, que puede decirse que como si su manera de consumir contenido fuera un buffet. Esa gente tiende, tiende a tener más eh, sentido crítico y, y sentido común que las personas que solo comen una cosa, ¿sabes? Como del todo el buffet, que solo van a un famoso o a un tipo de música en concreto. Es como tienes, eh, no sé, eh, la vida es muy corta, ¿sabes? No sé. Ya, yeah. pero también eh, con respecto a eso, hay famosos y famosos. Tienes a famosos que, que tienen la cabeza suficiente como para decirte eh, eso, lo de no, no seáis tan fans. Yeah. Si hago algo mal decídmelo, no seáis eh, imparciales, hmm. porque es conocido que eso pues es sano. Luego hay famosos que les gusta alimentar ese fanatismo yeah. casi religioso, como es el caso de, por ejemplo, Kanye West. Yeah. Kenny bueno, West. a ver, es que, es que hay casos y hay casos. O sea, yo creo que llega un punto en el que podríamos separar eh, lo que son famosos o sea figuras eh, famosas. Es que claro... Depende de, de, del concepto de fama. Eh, hay, hay como mmm, dos maneras de vivir la fama. Está el, el personaje público que realmente lo que vende no es contenido separado de él mismo, sino que él mismo es el contenido. Por ejemplo, eh, eso, las Kardashians, Kanye West, este tipo de personas que sí pueden producir música y contenido, pero que la gente que los sigue no los sigue tanto por su contenido, no consumirían su contenido si no estuviera esa persona detrás, si no fuera... Pero no es... Sí, es... Si esa persona no se vendiera a sí misma. Pero no es así con la mayoría de industria musical. Sí, claro, porque al fin y al cabo, el, lo que es eh, el, el músico, aparte de su música, tiene que vender una imagen. ¿Y la imagen qué es? Pues ellos, porque no, no, no tienen otra cosa, ¿no? Pero um, hay gente que fomenta eso, lo de la prensa rosa, el personaje público, porque hay, hay cantantes que no hacen eso. O sea, Hozier no hace eso. Ya, pero... Aún así, tú, es como que a ti que te gusta Hotier, eh. te gusta Hossier no solo por su música, sino por su persona también. No tengo ni idea, sinceramente, de... A ver, Hossier es así muy bohemio, ¿sabes? Que a veces lee poesía en Instagram, pero es lo que sé. No me he metido más allá de eso, a saber si tiene no sé cuántos hermanos, hijos, padres... No, no lo sé. Sé que sí algo nuevo apareciera en lo que Hothier estuviera envuelto, pues iría a verlo, porque es Hothier, Pero como que es el concepto de su trabajo, no el concepto de su persona. ¿Sabes a qué me refiero? Y luego, pues esa luego están las personas que eso, venden su trabajo, que puedes separar su trabajo de su persona y pueden gustarte las dos cosas por separados, ¿sabes? No se A ver, no es que no se retroalimenten, sino que no se necesitan. Pero a día de hoy es cada vez más incentiva cada vez más eso es decir a día de hoy incluso escritores hmm. o, o artistas sí. de, de dibujantes y tal requieren de una cierta imagen de, de ellos como persona para poder para que su producto tenga éxito se ve, claro, hoy en día es, con las redes sociales, vamos, es otro mundo, pero sí que se ve que, por ejemplo, los escritores, eh, que se supone que una persona lee, eh, eso me tiene pasado a mí leer libros y ni siquiera saber quién los ha escrito. Y luego hay casos como Neil Gaiman, por ejemplo, por, por, a ver, no es, porque, no es porque sea mi escritor favorito, pero bueno, es como que enriquece el contenido. Que crea el conocer sobre la persona. Pero luego tienes casos como los de la prensa rosa española. Es que es la mejor, el mejor ejemplo. La gente que está discutiendo en, en los programas de prensa rosa. En plan, sálvame. Y estas cosas que no sé si tú alguna vez has consumido ahí desde, desde donde vives. Nunca he visto ninguno. Pero he oído hablar de leyendas. No, no, no te pierdes nada, sinceramente. Al final, lo que venden es su vida privada. Porque es... Lo, que, lo único que tienen que vender no tienen contenido aparte de ellos mismos. Ellos son su propio contenido. Entonces, como que ahí tienes dos tipos de famosos. Lo que es el personaje público, que solo se venden a ellos mismos. La prensa, o sea, la ro prensa rosa española sería el personaje público. Y luego tienes al famoso creador, que llevado al extremo, sería el influencer. El, el influencer que crea contenido aparte de vender su vida. Porque está luego el influencer, también personaje público, que sería igual que la prensa rosa española. Y luego el influencer, divulgador, eh, etcétera, etcétera. También, a ver, yo he de decir que no sé hasta qué punto eh, esos programas siguen teniendo la fuerza de antaño. Oh, pero oh. con el tema de la, la decadencia de la televisión y de cómo... Cada día hay menos gente con cable y todo eso. Yo siento que la prensa rosa de verdad, además de estar en los eh, típicos y normalmente odiados influencers que se dedican mm. a eso, muchas veces la prensa rosa es creada por los mismos usuarios en redes sociales. Es decir, yo las veces que me entero de algún lío de algún de alguna figura pública es por un tweet de una persona random yeah. que, que publica pues mirad esto, no sé qué, no sé qué y eso tiene 15.000 retweets y entonces ahí es como me llega claro. a mí no me llega por ningún, por ningún programa ni por ninguna revista A ver Rocket, que si, si, te, o sea, día si de hoy... te dedicas a leer la revista hola, no No te lo voy a echar en cara, cariño <ríe> Me has descubierto, tengo todas las copias en el baño <ríe> Pero eh, eso ya es chismorroteo, es, es el chismorroteo de toda la vida. Eh, pero es cierto que la prensa rosa sigue viva mucho en España, demasiado, cuando realmente eh, los viejos, en algún momento, los viejos que la consumen deberían morirse. Sabes que llega un punto en el que dices... Eh, qué, bestia acabo, eh, qué bestialidad acabo de soltar, pero... Que llega un punto en el que dices, eh, la gente joven de nuestra edad sigue consumiendo eso. En España al menos. Entonces, como, ¿en qué? O sea, ¿cómo? La prensa rosa nunca va a morir porque la prensa rosa está creciendo cada vez más. Sí, porque es el cotilleo. Y el ser humano necesita cotilleo. Y al final terminamos con personas. El ser humano sí. necesita también figuras y avatares cuya vida poder... Eh contemplar y decir, hey, yo quiero eso, yo quiero llegar es a ese verdad. punto, yo quiero estar ahí o yo quiero que sea mi inspiración. Es decir, sí. hoy en día, con el crecimiento de las redes sociales y el crecimiento de, de, de cómo constantemente, si eres una persona que consume redes sociales, casi cualquier persona en algún punto va a, ser, va, va a haber sido como, hey, quizás no sea tan complicado volverse famoso en redes sociales, yeah. mucha gente lo hace, yo también quiero eso. Entonces, se te incentiva cada vez más a, hey, ¿no quieres esto? Yeah. ¿No quieres esta fama que, que, que te ponemos aquí? Solamente tienes que conseguir <risa> muchos números en tus publicaciones y vas a ser ultra famoso y es como, oh, yo quiero Es eso. que no entramos en nada. una industria de famosos al por mayor y famosos al por menor. Si te das cuenta, hay tantas personas en el mundo que podría haber muchísimos eh, mini famosos. Porque una persona puede consumir contenido de eh, varias personas, no solo una. Entonces es como. Es un es un mercado que se retroalimenta y que a la vez es, es eso, es eh, peligroso. Es eso de. ¿Qué vendes? ¿Qué, ¿Qué vendes? ¿Vendes tu vida privada? Y hay gente. Pues eso, esa es la filosofía de la que hablábamos antes: de qué coges. ¿coges de un buffet o coges de solo una persona? Porque cuando ves esa prensa rosa te das cuenta de que, como esas personas solo venden su vida, da la sensación de que solo tienes esa opción de decir voy a presentarme, eh, voy a vender solo mi vida a las redes sociales. Y esto es el límite al que llego cuando pues gente como nosotros, a lo mejor, que, es, que se considera fan de muchas cosas diferentes, puede pillar ideales y cosas de muchas cosas. Porque al final, eh, la gente, que es, los famosos y figuras públicas no se presentan al, al mundo como son verdaderamente, sino un 1% de lo que son. Entonces, aspirar a eso es imposible. Pero es que también va por industrias. Es decir, yeah. en la industria de, yo que sé, el videojuego, rara vez se va a dar el caso de... Guau, wow, me gusta mucho esta persona y por eso consumo su videojuego. Porque... O sea, rara vez es así. De hecho, yo no te puedo mencionar un desarrollador de videojuego del cual conozca la cara. Literal. Con, con, con los videojuegos, por ejemplo, sí que es algo más de consumir el producto 100%. Quizás alguna vez surge alguna persona que es como eh, Toby Fox, por ejemplo, que es como... La gente, claro. más o menos, ver, tiene un o, seguimiento. Sí, o, ¿Cómo era el de FNAF? Eh, Scott... Eh, sí. Son una persona, es como que en los videojuegos siempre hay una corporación muy grande, pero en estos casos era una persona cuya historia sobresale de las demás por el hecho de que ha hecho esa gran cosa por ellos mismos, solamente. Entonces dices, eh, incita esa admiración, es decir, yo quiero llegar a eso. Yo creo que también, en realidad, el caso de Toby Fox y de... ¿Cómo, cómo era el de Final O'Flacy? Scott, el Scott Algo, no me acuerdo. Scott Algo. ¿no? Scott <ríe> eh, yo creo que sus casos es por... No, no tanto porque sean una sola persona, porque videojuegos hechos por una sola persona hay muchos, sino más porque sus videojuegos en concreto han tenido eh, la fortuna o la desgracia de convertirse en uh -huh. productos muy explotados. Por un cierto tipo de, Virales. de fans. No lo estoy criticando. Solamente digo que, que es un cierto tipo de fandom. No, no. El que se dedica pues a hacer como mucho surnivel. Un muchos fandom joven. Sí, un fandom joven que se dedica a hacer en muchos eh, universos paralelos. Y muchos fanarts, muchísimos fanarts, eh, contenido de, de todo tipo. O sea, hacen nichos. Yo creo que es, es el, el resumen, hacen nichos. Hay, cada fandom tiene su nicho y hay nichos más cerrados y nichos muy cerrados que tienen a mucha gente. Eh, juegos como Undertale o Final Freddy's no se resumen a la gente que le gusta jugar a Undertale o Final Freddy's. De hecho, estoy seguro de que hay mucha gente en esos fandoms que ni siquiera ha jugado los juegos. Eh, no lo digo como algo malo, pero digo que... Lo que le atrae del fandom claro. ya pasa no a ser el juego, sino a ser la cantidad de fanarts, la cantidad de, de, de grupos de rol, la cantidad hmm. de, de, de universos paralelos y sí, historias de, que se montan la Accesibilidad. Gente. Sí. Accesibilidad de contenido. Entonces, en este tipo de fandoms, en los que se llega a ese tipo de fanatismo, como muy a generar tantísimo contenido de esto, se empieza pues a reconocer a los creadores como esa. Como ese, dioses. Sí, como esa figura que antes de, habría sido, no sé, un cantante del cual habrías tenido pósters en tu cabeza, o sea, en tu habitación, no sé por qué he hecho cabeza, <risa> que antes <risa> habrías tenido pósters... Pues, imágenes en tu cabeza. Como lo que a ti no te gusta es un cantante, sino que te gusta mucho este videojuego, pues de, ¿a quién vas a venerar? Pues al creador. Entonces, esos casos son muy específicos por el tipo de, de, de, de, de fanbase que se ha generado a, a su alrededor. Con Steven Universe lo mismo. Claro. Steven Universe, Rebecca Sugar es yeah. conocida. Mm. Es como que el Cree Universe en general es conocido, pero, a ver, tiene sentido. Sigue siendo como un gran grupo de personas que, que está detrás de eso. Al igual que puede ser de Minecraft, por ejemplo, cuando eh, Notch, ¿sabes? Es como que estaba toda... moyang. Eh, estaba todo detrás de Minecraft. Y Notch era el único conocido porque pues, era el creador y su nombre es gracioso, ¿sabes? Y, y da la sensación de que los fandoms Notch? conocías antes, tipo de Final... ¿De quién hablas? De... ¿Hablas de Hatsune Miku, quizás? No sé, no sé quién es ese Notch. ¿Del que hablas? Notch es el creador de Minecraft. ¿What? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? ¿Ves? No has oído hablar... No, Es exacto, los, los videojuegos, eh, eh, a menos que seas eso, eh, participe de un nicho en concreto. No, lo, lo, a ver, es, es un poco una, una, una, una, una, una broma más memeable. Ah, Era o... sarcasmo, no, no es, pillo. No, pillo. lo cierto es que... Eh, <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Que yo uso mucho Twitter, entonces es como... Hay ciertos memes... <risa> de Twitter que... Ya, yo no uso Twitter. No eh, uso. Así lo, que, sí. A ver, te comento. Lo que ocurrió es que Note hace ya bastante tiempo cuando fue quitado de los créditos de Minecraft fue debido a... ¿Lo quitaron de los créditos de Minecraft? Sí, porque se, se puso a soltar cosas bastante feas en Twitter muy religiosas, muy transfobas y muy oh, feo todo. ¿Qué dices? <ríe> y entonces eh, la gente pues Además no de... sabía yo eso. Decidió ignorarla activamente. Sí, es como que ahora ya... Eh, es como... ¿Quién ha creado Minecraft? Hatsune Miku. Es un poco... <risa> Que es lo mismo ¿verdad? que se ha hecho con Harry Potter. ¿Quién ha creado Harry Potter? Hatsune Miku. Sí, ah, sí Hatsune Miku creo Harry Potter. Lo mítico de separar el arte del artista, en de Picasso, es. era una persona terrible. Pero <risa> ¿es importante juntar el arte del artista? Es lo mítico. Para disfrutar de ese producto sin sentir el pésame de la contaminación de esa persona que hace cosas malas. Yo creo que siempre van a estar conectados, pero bueno. Eso es Es una opinión personal de cada uno. ¿Hatsu y Minecraft? Sí, siempre va a estar conectado. Sí. <risa> ah, iba a decir, eh, yo creo que pues eso, los fandoms como Undertale o Fine eh, son habitaciones que son del tamaño del resto de fandoms, pero que hay cinco veces más personas dentro. Entonces están abarrotadas. Y están calentitas dentro. Porque hay tanta gente haciendo tantas cosas que es muy fácil consumir ahí dentro, ¿sabes? También es más difícil que haya... Eh, orden. <risa> Por eso causan tantos problemas esos fandoms. Steven Universe, eh, es, es, y sobre todo eso, gente joven. Es como, no puedes... No, es, es incontrolable eso. Los problemas van a surgir de cualquier fandom eh, <risa> grande, y con fandom pues claro. ahí ya podemos entrar en, en temas de, de, de cualquier tipo. Claro, yo he estado en pocos fandoms en general, así que he encontrado fandoms y fandoms y hay fandoms en los que todo está en paz, increíblemente. Aunque no lo parezca. Precisamente porque la obra de la que inicia el fandom no da lugar a discordia. Esos son casos muy, muy contados. Por ejemplo, el fandom de Good Omens, Es que siempre tengo que mencionarlo, pero es que es, es que es mi fandom favorito. Es arte pura y dura. Solo sale bondad de ahí dentro. Solo sale s -s sabiduría. O sea, no sé si eres consciente de todo el movimiento de la estética Dark Academia que está habiendo en internet, de gente que busca el conocimiento como estética. Esta estética de mmm, estudiantes de universidad que visten de negro y, y de marrón con camisas y todo eso. No hay eh, nada más sexy es que, que eso. Que el conocimiento, ¿verdad? Es como, ¿qué puede, <risa> ¿qué puede salir mal? A ver, sí, puede salir, no sé. Gente casposa, clasismo, puede ser. Pero en Good Omens eh, es, es solo amor y armonía. Porque hay un ship y ya. Está. Bueno, hay varios, pero solo es, es canon. ¿Sabes? Cuando las cosas son canon y claras, eh, no hay vuelta de hoja. A ver, yo creo que lo que ocurre con, el, con Good Omens es el hecho de que tuvo un boom muy grande en su momento, como, mucho, como ocurre con muchos productos. Eh, y luego se quedó pues, en una comunidad pequeña. Y. Claro, su fandom es muy. O sea, es una mezcla de gente vieja y gente joven, porque al fin y al cabo, el libro salió en los 90. Entonces como que hay una base en el fandom. De gente sabia que no está loca, porque son gente de 13 años que no sabe lo que hace con su vida. Suelen darse el caso de. O sea, cuando un fandom es pequeño, <risa> suelen darse dos circunstancias. Dos circunstancias. Uno, que el fandom sea pequeño y eso lo haga ser todo muy bonito y todos de, de, de quererse mucho entre todo el mundo y protegerse uh -huh. y, y ser como, oh, este es nuestro pequeño nicho de, de, de gente que disfrutamos de esta cosa en concreto y pues que sea algo muy agradable. Uh -huh. Pero también suele corromperse al en el sentido de cuando... Llega ese fandom pequeño a ser muy importante para la gente que, que está en mm. él. Eh, se convierte mm. en una bola de metal, de decir, no quiero que nadie más entre aquí, no quiero que sí. irrumpan en mi pequeño sí, sí. espacio, la pequeña burbuja que me he creado, que es un caso yeah. que pues, suele pasar, o sea, tiempo atrás era así con los videojuegos, en sentido de sí. que ahora los videojuegos empiezan a ser populares. Ahora? No sois gamers, de sí. verdad, no jugabais como es, yo. Claro, es lo, es lo mítico. Y luego lo de las chicas gamer. Oh, no puede ser. El, la gente está descubriendo que las cosas no... ¿Sabes? Que puedes entrar y, y investigar y decir, oh, mira, esto mola. ¿Sabes? Y, y no la gente... ¡Sois unos posers, ¡Todos sois <risa> unos... Es como, no. Por favor. Vosotros de... os reíais de mí cuando yo jugaba videojuegos y vosotros... Sí. Jugabais al fútbol, que a ver, eso también está mal, obviamente. El hecho de reírse de alguien por sus gustos está mal siempre, pero el guardar rencor y el decir no quiero que nadie más entre a este medio tan maravilloso es creo que también ha pasado. A mí me llama la atención que hemos empezado hablando de un famoso, continuo, eh, dando su dirección de casa y hemos terminado hablando de fandoms. Eh, habla eso bastante de nosotros, creo yo. Y es como... ¿Hemos llegado a un callejón sin salida? ¿Puede ser eso cierto? ¿Que ya no haya nada más que eh, yo creo desarrollar que, sobre el Yo famoso? creo que el problema ha sido en que hemos empezado del otro lado del callejón. Hemos empezado en un muro y hemos salido del callejón. Y hemos tirado para adelante. Y nos hemos encontrado con una ciudad entera y ahora estamos yendo por sus calles. <risa> sus múltiples, Literal. infinitas calles. Sí, sí. Nos ha salido el tiro por la culata. Hemos salido del callejón, entonces hemos partido de una idea que no da para nada y hemos abierto el mundo. Espero que os haya gustado mucho, chicos. Suscribíos, darle a like y activad la campanita mm, para no perder. No, stop. no me acuerdo cómo habíamos despedido la última vez. Habíamos dicho otra vez lo de yo soy tal, yo soy tal y después decíamos lo de esto es... ¿Habíamos hecho eso? Salida? Yo creo que sí. Llámame ah. loco, pero... También podemos simplemente decir, de, de, decir adiós y irnos en silencio. No, que tiene que haber música de la música, la outro, que he compuesto una outro. Pero la música puede estar empezando ahora mismo a medida que hablamos, uh -huh. para que nos perdamos en ella. Pero yo quiero despedir con mi mítico yo soy, ¿sabes? Pues adelante, es tu canal, despide. <coughs> ah, no, pero venga, también es tu podcast, tío, a ver. Pero, pero, tu, tu, tu despedida es mítica, yo no tengo despedida, yo suelo cortar los vídeos en seco. Puedes decir yo soy Rocket y yo después digo y yo soy, ¿sabes? Es que mis vídeos terminan con un cag. A mí me gustan los. Rocket. Los Rocket. Escúchame. Rocket. Hay, que, hay, que, hay que atenerse te a Te voy las a cortar. Rocket. <risa> Ro <risa> <risa> Di, yo soy. Ro <risa> es mi canal. Haces lo que yo voy a vale, ¿vale? ¿vale? Esto, esto. Venga, dilo. Yo soy Rocket y yo soy bicho. Y esto es Callejón sin salida. Eso ha sonado muy forzado. ¿Cómo tendría que... Y esto es Callejón sin salida.